El día de hoy empezamos esta jornada con la mesa número 3, que es sobre experiencias del derecho a la verdad frente a crímenes de Estado. En esta mesa nos acompañan tres grandes personas que, bueno, estamos muy contentas y contentas de que hayan aceptado la invitación. Eh, van a hacer su participación y, como saben, eh, después de que terminen, vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas y hacer discusión y reflexión colectiva al respecto de lo que nos cuenten y pues sin más entonces, eh, damos inicio a este día y a esta mesa, eh, empezaré por presentar a Rosely Aparecida Estefanes, que nos visita desde Brasil, eh, Rosely es eh, doctoranda en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná con línea de investigación en Derecho Socioambiental y Sustentabilidad, así como también es doctoranda en Historia por la Universidad Federal de Grande Dourados, con línea de investigación en Historia Indígena. Actualmente es profesora titular del curso de Derecho de la Universidad Estatal de Mato Grasso del Sur, así como miembro afiliada de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional. Sus líneas de investigación en estos espacios son en Historia y Derechos Humanos, con énfasis en derechos indígenas. Y bueno, no queda más que darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y pues, la eh, escuchamos. Buen día a todas y todos, eh, estoy muy contenta de regresar a México después de casi una década. Yo tuve la oportunidad de estar por acá en 2008 haciendo algunas clases en la maestría de derechos indígenas en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, fue un periodo muy interesante y muy prove provechoso de mi vida. Tuve un tutor que el maestro Emilio Ordóñez Cifuentes, Fuentes, una persona muy, que me enseñó mucho de lo que lo sé hoy. Eh, infelizmente se murió muy temprano, pero el legado que este maestro nos dejó en la área... Eh, el legado que este maestro nos dejó en la área de los derechos indígenas creo que es eh, impactante. Entonces estoy muy contenta y agradezco la invitación. Cuando eh, vi la invitación para hablar sobre impunidad ayer y hoy y los crímenes de Estado, pensé, yo no puedo dejar pasar esa oportunidad y traer para ustedes, compartir con ustedes algo que se pasa en Brasil. Yo trabajo especialmente con los derechos humanos y los derechos indígenas y lo que pasa en Brasil con los derechos indígenas es algo eh, que es asombroso porque muchas veces las personas tienen que los indígenas, aquella mirada de los indígenas viviendo en la Amazonía o viviendo en las reservas del Xingu, eh, en completa inmersión en la naturaleza. Pero yo trabajo con grupos que fueron desplazados recientemente, recientemente, cuando digo, a partir de mitad del siglo XX, entonces, eh, con los Guaraní Caiovar. Son esos grupos con los que trabajo. Eh, mi eh, investigación era es, inicialmente sobre las movilizaciones sociales, las retomadas que estos indígenas estaban haciendo su, para retornar a sus territorios tradicionales. Pero en campo, eh, ustedes que hacen eh, etnografía o trabajo de campo saben que en campo nos deparamos con otras cosas. En campo empecé a perceber, a perceber que estos indígenas, muchos indígenas, muchos liderazgos eran muertos y estos crímenes no eran investigados o eran dados como, simplemente, homicídios. No que un homicídio sea simple, pero eh, estos crímenes son más que homicídios, porque son crímenes políticos también y configuran una desaparición forzada. Entonces, para, eh, he traído para hoy dos estudios de caso de dos desapariciones forzadas. ¿Por qué solo dos? Existen más. Pero solo estos dos casos comportan más de mil horas de un fallo, de un proceso. Y como estoy haciendo mi investigación, tengo que hacer recortes en el tema. Entonces por eso que hoy solo he traído apenas dos casos. El tema de mi eh, ponencia, Pueblos indígenas, desaparición forzada y justicia de transición. Eh, Me disculpen, si mi eh, portugués no fue muy bueno, voy a hablar en portugués, muy despacito. Y he traído también este PowerPoint, que no está bueno porque está en un texto, pero eh, espero que compreendan que para poder seguir yo necesito de un texto. Este es el resumen de mi ponencia, ¿no? porque considero que el fenómeno de la desaparición forzada, provocado o consentida por las fuerzas de los Estados, está entre peor, las peores violaciones a los derechos humanos. Las violaciones no fueron ni esporádicas ni accidentales, fueron sistémicas porque son el resultado directo de políticas estructurales del Estado por sus acciones o omisiones. Entonces, este es mi tema. El Estado, brasileiro brasileño, él, tanto por acción o omisión, él es responsable. Acción, cuando él, eh, él actúa en muchos casos, de esas desaparición, de esas violencias, tenemos... Eh, o Estado atuando, y omisiono porque el Estado deja que otras personas, otras personas, sicarios, grupos armados, paramilitares, actúen y no hacen nada. O entonces cuando el Estado brasileño se nega a, a demarcar las tierras indígenas. Por la Constitución de 1988, es muy clara. El Estado brasileño tenía cinco años para demarcar las tierras indígenas. Hasta hoy, casi nada. E essa omissão do Estado generou uma grande violência. Então, esse trabalho tem, entre seus objetivos, discutir as graves violações cometidas por pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas, especialmente durante o regime ditatorial, cívico militar, assim como analisar os processos de desapariciones forçadas ocorridas com os Guarani Caioval ubicados no Estado de Mato Grosso do Sul. E uso dos estudos de caso do professor Rolindo Vera, um eixo no Tecorá, Ipoí, e do líder Nízio Gomes, em outro Tecorá, território Guaiviri. Tecorá é o um lugar onde, é, onde os indígenas atuam, eles fazem o seu modo de ser. Te Tecorá é mais que um território, por isso que, para um Guarani, não, não serve qualquer te terra, terra, qualquer território, há que ser o Tecorá. E, e, e é nesse ponto que o Estado é, se encontra no, no embrólio. Tá? Essas desaparições não são heitos, como já afirmei, isolados e formam parte desta política levada até as últimas consequências que tem como objetivo reprimir os direitos indígenas, eh, especialmente o de acesso a nossos territórios. E aí eu aponto a analisar esses crimes à luz da justiça de transição. Vou atrair alguns dados para os vocês. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, a população indígena do Brasil é aproximadamente de é cerca de 895 mil indígenas, o que corresponde a 0,47% dos habitantes do país. Estão divididos em 305 etnias, com aproximadamente 280 línguas. Pelo, os brasileiros não sabem disso. Até os anos 80, você eh, pensava que os indígenas em Brasil iam desaparecer. Pelo muito ao contrário después de los años 80, especialmente después de la promulgación de la Constitución de 1988, indígenas se auto, muchas personas se autodeclararon indígenas, y yo ahí afirmo su, su manera de ser. El estado de Mato Grosso do Sul, qual el outra yo trabajo con estos indígenas, possui la segunda más grande población, población eh, do Brasil, cerca de 74 mil, dividida en muchas etnias. Ofaye, Cajuel, Guató, Guarani, Nandeva, Quiniquinal, Xamacoco, camba e essas etnias elas estão em na fronteira, ou entre Paraguai e Brasil, ou entre Bolívia e Brasil. E aí também o Estado não sabe como resolver isso, porque os estados criaram as fronteiras. Os indígenas já estavam aí antes. Os estados vieram e criaram as fronteiras e dividiram, dividiram famílias. Nós temos uma lei de imigração hoje que é muito terrível, que foi aprovada ano passado pelo Michel Temer, pelo presidente, é, contrariando todos os tratados internacionais. Então, os indígenas hoje, se eles querem passar de um lado para o outro, eles Tendrão que solicitar um visa. Isso é impossível, porque suas famílias, suas reservas, suas aldeias estão em essa fronteira. A situação dos indígenas em Mato Grosso do Sul não é distinta do restante do Brasil. Eles passam por muitos problemas: expulsão de seus territórios, retraso em suas demarcações territoriais, é, violação a direitos humanos mais básicos, como saúde e alimentação, e muitos outros. Violação de linhas, estupros de ninhas especialmente das reservas que hoje estão é, cerca das cidades. Por isso a, a violência por ação e omissão do Estado brasileiro e o Estado de Mato Grosso do Sul, os conflitos impressionam porque é, é uma violência sistêmica. Ela tem persistido ao longo dos anos, dos anos. Aí o mapa do Brasil, Mato Grosso do Sul e essa parte roxa é o território Guarani Kaiowá mais ao sul do Mato Grosso do Sul. Então, y para que podamos eh, compreender toda essa dinámica, dessa violencia, hay un poco da historia, lá do inicio del siglo XX, donde o Estado brasileño demarcó, em Mato Grosso do Sul, apenas ocho áreas para los indígenas: campos, para donde los indígenas todos deviam se dirigir. Algunos no fueron y se quedaron en Fundo de Las Haciendas. O y los que fueron, no el inicio del siglo XX, después, eh, a partir de los años 80, resolveron marchar y, y retomar sus territorios tradicionales. Y esta política del Estado, do de el inicio del siglo XX, fue para esvaziar la tierra. La tierra era considerada como tierra de nadie, eh, tierra vacía. El Estado vendeu estas tierras para terceros, ou então regalou a seus parentes, a seus amigos, e todo um processo de violência se instalou a partir do século XX. Esse, essa violência está é, registrada no informe que se chama Relatório Figueiredo. Relatório Figueiredo é, é, um, é, um, é um informe dos anos 60, de 1963, ele foi feito por conta de uma pressão internacional, foi quando o Brasil... É, matou, o Estado brasileiro matou mais de 3.500 indígenas cintalagas por envenenamento por arsênico e a pressão internacional e isso com que o Estado iniciaram na investigação. Pero, isso foi em 63. Em 64, inicia o período ditatorial brasileiro. Então, aí, esse relatório se perdeu. Se perdeu, entre comidas. Comentavam que havia sido queimado em um incêndio. Pero, É, e esse relatório, é, é, esse informe, narrava os crimes cometidos, incluso por agentes, por uh, profissionais do Estado, do Serviço de Proteção ao Indígena, que deveria proteger o indígena, mas, por ao contrário, os perseguia, os matava, os torturava. Aqui é uma, uma foto é, de uma mulher cinta larga, é, é da, do, a fonte desta foto é da Times e é uma mulher onde o corpo é dividido ao meio com machetes. E temos no relatório e a narrativa de um dos de los, é, de los dirigentes do SPI. Depois, também, temos na narrativa, isso está no artigo que na ponência que enviei para cá, não vou ler porque não tenho tempo, também na narrativa do próprio investigador que escreveu no relatório. Y los mandantes de massacres, de torturas, eran grileiros de terras. Grileiros de terras es una figura brasileña, creo. Son aquellas personas que se adueñan de las tierras y falsifican documentos. Hay un investigador que se llama, un geógrafo, Ariovaldo Umbelino, un brasileño que dijo que más de la mitad de los títulos de posse de las terras brasileñas fueron fraudulentos, fueron fraudados. Só para então, eram ascenderes, seringalistas, comerciantes, juízes, governadores, políticos. Esses eram aqueles os mandantes dos massacres. Era, era uma rede com a intenção, objetivo de é, expulsar os indígenas das terras. E o interessante é que esse relatório de, dos anos 60, ele foi um documento fun, é, importantíssimo para a Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada em Brasil em 2012. Em 2013, um pesquisador, eh, o Marcelo Zelic, também, que trabalha com direitos humanos, descobriu esse relatório e enviou à Comissão da Verdade. Então, o principal documento sobre os crimes cometidos contra indígenas que a Comissão da Verdade apurou eh, foram ah, por meio desses relatórios que têm testemun eh, testemunhos e tudo mais. Então, a importância é que, de posse desse informe Figueiredo, eh, la Comisión de la Verdad, Nacional de la Verdad reconoció la responsabilidad del Estado brasileño en la ocupación ilegal de las tierras indígenas y en la violación de los derechos humanos. Y, y eso, la Comisión hizo eh, algunas recomendaciones. Un, un pedido de desculpas del Estado brasileño, los pueblos indígenas, la reparación a los más de 8.000 indígenas eh, atingidos por la violencia. Y la instalación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad. Promoción de campañas, información populacional, reunión, sistematización de archivos y especialmente, la Comisión Nacional de la Verdad eh, recomendó que se regularizase las tierras indígenas. ¿tá? Pero la Comisión de la Verdad entregó su, su informe en diciembre de 2014 y no, eso no fue suficiente. La violencia continuó. continuó. Entonces, esa violencia contra los guaraní y ela está siendo, ella continúa no bastasse todas las denuncias de organismos internacionales. Aquí yo he traído un, una materia de un informe de la Internacional, donde dije que no se pasa un mes en que la Anistía Internacional reciba nuevas denuncias de violaciones contra las comunidades Guarani cayobas em Mato Grosso do Sul. A longo de la última década, esta organización ha registrado asesinatos, amenazas de muerte contra líderes indígenas, Trabajo en régimen de esclavitud, desnutrición, remoción, eh, desplazamiento forzado y por ahí va. Hay otro, hay otro relatório que sale todos los años también, otro informe, desculpa, eh, que es elaborado por el Consejo Indigenista Misionario. Este último he traído que entre los años de 2000 y 2013, 13 Mais de 662 pessoas indígenas se suicidaram nesse estado. Nos últimos 12 anos, houve um assassinato a cada 12 dias, totalizando 361 pessoas. Este ambiente registrou mais de 150 conflitos por disputas territoriais. Mais de 20... Eh, nos últimos anos, pelo menos por lo menos 20 líderes guarani e caiová foram assassinados em suas retomadas territoriais, Como lhes disse, eh, a partir de los años 80, los guaraní empezaron su marcha, eh, su demanda para recuperar sus, sus territorios, que fueron obligados a abandonar, que fueron expulsos en el pasado. Acá hay una foto de una retomada territorial. Eh, al fondo, ustedes ven los guaraní y a frente son los terratenientes armados, pero acá son, eh, no son todas las armas que Dios usa mucho más. Ao lado, a foto de um acampamento, porque eles vão, ocupam, as suas carpas e se quedam aí. Quando são expulsos, eles vão para as origens delas carreteras e se quedam aí Essa é uma líder indígena, Damiana, é, e há assim, mais de 30 anos que ela reivindica. A mim não me gusta expor fotos de, de ninhos, pero, em nesse momento eu creio que era importante. Aqui são... É, duas famílias também em processo de reocupação, são com essas pessoas que trabalham essas que ainda não têm sua terra demarcada são madres de família esta segunda família não tem mais é, seu padre e já foi morto também e dentro de toda essa violência essas é aí o ato de a ser de desaparecer esse ato e dentro é de acordo com esse a ser a ser desaparecer é que estudo esses dois casos de pessoas líderes que foram mortas sempre é usando sendo o Estado ou terceiros usando a mesma sistemática há um grupo armado é, chamado é um grupo paramilitar incluso o Ministério Público Federal a fiscalia impulso já eh, eh, impulso processos penais contra essas pessoas acabó esse grupo, pero formaron otros grupos. Son grupos que atuam en em todas las retomadas. Aquí en la foto, en eh, no el caso Rolindo Vera, las personas buscando por justicia. El caso Nisi Gomes que es um otro también, que es de la derecha y su hermano, que también desapareció, sus cuerpos nunca más fueron encontrados. Entonces, para finalizar, eh, me gustaría decir que, al publicar el relatório, o informe de dezembro de 2014 a Comissão Nacional da Verdade abriu as portas para a justiça de transição aos povos indígenas, pero aí, há, se falta muita coisa tanto o governo Dilma Rousseff quanto o governo agora Dilma Rousseff não avançou muito é, em esse caso para com os indígenas e o governo Michel Temer, como vimos a exposição do, do professor Emílio Peluso ayer também, a situação está muito complicada, as violações continuam temos É, é, tanto a nível do legislativo, quanto do judiciário, da Suprema Corte, decisões de, que vêm a, a cortar, a delimitar os direitos indígenas que já eram tão débiles. E seria um pouco isso a minha, minha fala, essa minha plática. Eu gostaria de terminar é, dizendo que, citando essa frase de un investigador que estudió el genocídio eh, en la Segunda Guerra Mundial, donde él dijo que la carretera a Auschwitz la construyó el odio, pero lo, la pavimentó la indiferencia. Entonces, es un poco en eso que estamos, porque el proceso de violencia contra los indígenas en Brasil eh, camina para un genocídio. El último informe del relator de las Naciones Unidas eh, así lo declaró la forma como ellos viven, son campos de concentración y eso eh, eh, no es más posible ser contenido así. Sí, sería esto. Gracias. Muchas gracias, Luis, eh, por, por esta intervención eh, que además nos trae a cosas que que pues de repente en, en estos temas que, que platicamos en estos espacios a veces también quedan un poco invisibilizados como son no solamente los pueblos indígenas y sus derechos, sino como también los pueblos indígenas han sido víctimas históricas de violaciones graves a derechos humanos y el rol que, que hemos tenido como organizaciones, como defensores de derechos humanos en también retomar esas historias y esas verdades dentro de América Latina. Eh, además de, de entender el lenguaje eh, la espiritualidad, la cosmovisión de los pueblos indígenas en su relación con el territorio, en su relación con eh, las distintas violaciones que no necesariamente son iguales a como las entendemos dentro del mundo occidental y ese es un reto muy interesante no solo en el reconocimiento, en la visibilización de estas violaciones, sino de poder establecer puentes que nos permitan comprendernos ¿no? y, y también plantear pues, cuáles han sido las afectaciones y las exigencias de justicia y de verdad dentro de los pueblos indígenas. Así que agradecemos su participación. Presentamos entonces ahora a José Benjamín Cuella, él viene de El Salvador. Eh, José cuenta con estudios de jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad de El Salvador, así como también de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue cofundador en el 84 del Centro de Derechos Humanos para Francisco de Vitoria, aquí en México del cual fue Secretario Ejecutivo hasta el 91, eh, luego en el 92 asumió en El Salvador la dirección del de Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, cargo que ocupó hasta enero del 2014. Actualmente es investigador y consultor independiente en Derechos Humanos y Justicia, Democracia y Seguridad, además es coordinador del Laboratorio para la Investigación y Acción Social contra la Impunidad. Eh, ha colaborado con diversas instituciones sociales y estatales en América, Europa y Asia, en actividades relacionadas con derechos humanos en El Salvador y otros países, a través de cátedras, charlas, conferencias, mesas redondas, en radio, en televisión, en revistas, en libros. Y bueno, eh, es, es un largo historial, pero creo que eh, es muchísimo más interesante también poder escuchar de propia palabra lo que nos viene a contar José Benjamín. Así que los dejo con ustedes. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Eh, Miren, El Salvador, eh, hace 26 años, 27 años, 26 años, perdón, terminó una guerra de 11 años y 6 días. Este, y eh, desde ese momento, o antes, en los procesos de negociación y acuerdos, Naciones sí. Unidas presentaba al país como un proceso ejemplar de pacificación. ¿Cuáles eran los cuatro componentes de ese proceso? Primero, terminar la guerra, obviamente. Segundo, democratizar el país. Tercero, respeto y restricto de los derechos humanos. Y cuarto, reunificación de la sociedad salvadoreña. El único que se cumplió bien, ¿verdad? A cabalidad, fue el primero. Se terminó la guerra entre los que estaban haciendo la guerra, ¿verdad? Entre ellos. Eh, y estos se arrogaron, ¿verdad? la potestad de administrar la paz. O sea, impulsar el proceso de pacificación con los otros tres componentes difícil tarea, porque al igual que aquí no voy a venir a hablar de la sobra en casa de los cabos, como dicen aquí o sea, este, pero los partidos políticos nuestros de democráticos no tienen nada ¿Sí? solo en el caso salvadoreño, no sé si así será que en México eh, se puede aspirar a un puesto ¿verdad? en la administración pública ¿verdad? solo perteneciendo a un partido político con sentencia de la sala de la Constitucional la actual que termina ahora en julio ya en consejos municipales sí es posible y en, en la Asamblea Legislativa, pero a la Presidencia de la República no se podía esperar. Bueno, dicho eso, eh, reunificar la sociedad salvadoreña, cuando estas dos fuerzas políticas vienen peleándose desde 1980 o antes, ¿verdad? hasta la fecha, solo que antes en las trincheras, ahora en las urnas, ¿verdad? entonces difícilmente se puede hablar de reunificar a la sociedad cuando estas dos fuerzas tienen sedada a la población. ¿no? Este, y el respeto y espíritu de los derechos humanos podría ser una larga lista de derechos que son violados para las mayorías, entre las mayorías populares. ¿no? Hago la aclaración. Pero solo me voy a referir a dos, derecho a la verdad y derecho a la, a la justicia. Si no está el primero, ¿verdad? no va no a estar nunca el segundo. Y eso sería negado a la población salvadoreña. Eh, Seis acuerdos se firmaron para terminar la guerra de Salvador. ¿Verdad? Uno, dos aquí en México, ¿verdad? el último, el final, ¿verdad? se firmó aquí cerquita, casi cinco minutos, en el castillo de Chapultepec, ¿Mm? Salinas de Gortaria, el anfitrión, ¿verdad? el padrino de eso. Y, este, y otro se, se firmó el 27 de abril de 1991 en la Ciudad de México, antes el Distrito Federal. Eh, ¿Por qué no funcionó los dos? Porque esos dos acuerdos le dieron forma a la Comisión de la Verdad. ¿verdad? Este, ahí se estableció su mandato ¿verdad? y la, el compromiso de las partes de cumplir las recomendaciones de que, que hiciera la, la Comisión de la Verdad. Todos esos acuerdos se firmaron arriba de la mesa ¿verdad? y con Naciones Unidas de, de, de testigos de nombre ¿verdad? y patrocinadora e impulsora de ese proceso de acuerdos. Pero se firmó otro, bueno, no se firmó, pero pactaron otro debajo de la mesa y sin Naciones Unidas, el de la impunidad. ¿Cuál es el que mejor cumplieron? Ese. Ese es el que mejor cumplieron. Eh, ¿Por qué? Porque eh, como iban a luchar en las eh, trincheras, de las, eh, perdón, en las urnas, ustedes tenían que estar libres de culpa no podían ser señalados como violadores de derechos humanos. Eh, entonces, eh, por eso yo no, no vengo a hablar acá, en esta oportunidad y agradezco la invitación, no vengo a hablar acá, a Lucía principalmente, no vengo a hablar acá sobre los crímenes, experiencias del derecho a la verdad frente a crímenes atroces cometidos por funcionarios del Estado. Vengo a hablar de esto, pero también de los crímenes cometidos por la insurgencia armada. Somos, aquí no estamos en la, en la Argentina de sábado este, con la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas o la Conalep, perdón, este, ni con su prólogo famoso donde hablaba de los dos demonios. Aquí, en, bueno, en el Salvador no estamos en esa Argentina. En el Salvador sí hubo dos demonios, ¿verdad? o sea que hicieron infernal al país, la situación del país. La Comisión de la Verdad lo describe. Decía, la cito textualmente, las distorsiones del ánimo producidas por el conflicto llevaban al paroxismo. ¿Verdad? Así, a priori, se identificaba como enemiga a la población civil que vivía en, las, vivía en las zonas disputadas o controladas por la guerrilla. También se presentaban actitudes similares en el campo contrario. Eh, en, para ilustrar más esa... Decía sí, vernos, ¿verdad? El Socorro Jurídico Cristiano, que era una organización de derechos humanos que trabajó junto con un señor Romero, próximamente santo, ¿verdad? Este, ya en octubre lo canonizan. Eh, y eh, cuantificó, sí, cuantificó 28.169 ejecuciones sumarias de población civil no combatiente en 1980 y 1981. Población civil no combatiente. Eh, las comparaciones son odiosas, pero si eso se viera en México de aquella época, con la población que tenía en México, El Salvador es un país de 20.000 kilómetros y de, en aquel tiempo de 4 millones y medio de habitantes, ¿verdad? Este, por eso pusieron aquí con minúsculo El Salvador, ¿verdad? porque es minúsculo. Este, eh, el México de la época ¿verdad? sería una, proporcionalmente hablando hubiesen sido casi 415 mil personas de la población civil no competiente que hubieran que ¿Sí? O sea, entonces, eso para dar la dimensión del, del, del problema. Esa verdad se ha ocultado, ¿verdad? Porque el informe de, de la Comisión, que tenía que difundirse, no se difundió. este, Se escondió, se enterró, ya le voy a contar cómo. Entonces, la verdad que circula ha circulado en el país es que fueron más las víctimas de violaciones de derechos humanos del gobierno que las víctimas de la guerrilla. Esa es la verdad que ha circulado, pero esa no es verdad, eso no es verdad. O sea, porque la, las violaciones de derechos humanos no se cuantifican, no se miden por con calculadora. ¿verdad? O sea, hablemos de violación. de quién tiene más responsabilidad por la calidad de las violaciones. O sea, el Estado era el encargado de proteger los derechos humanos, de garantizar la protección de los derechos humanos, no de violarlos. ¿sí? La guerrilla era grupo, eran grupos alzados en armas que estaban violando la ley vigente, nos gustara o no, pero era la ley vigente. ¿sí? Entonces, yo no consigo, no me entra en la cabeza, que la madre de una víctima de una desaparición forzada por parte de la guerrilla exculpe a los criminales que, le hicieron eso con su, que hicieron eso con su hijo o con su hija dándole el argumento de que el Estado mató más, ¿verdad?, y que la guerrilla mató menos, o desapareció más o desapareció menos, uno y otro. Entonces, en el Acuerdo de Chapultepec, las partes reconocieron y se comprometieron a cumplir las recomendaciones, reconocieron las violaciones de derechos humanos, ¿verdad?, y se comprometieron a cumplir las recomendaciones. También se comprometieron a que todos los casos que la Comisión de la Verdad examinara y publicara, pasaran a los tribunales para que tuvieran el efecto ejemplarizante de la justicia ¿verdad? los 32 casos que se incluyen en el informe de la comisión de la verdad son emblemáticos ¿verdad? hay otros peores todavía ¿verdad? Pero son emblemáticos porque aparecen en el informe de la comisión de la verdad pero no llegaron a ser ejemplarizantes porque nunca pasaron a los tribunales de justicia y ese es el efecto que se buscaba entonces no lo hicieron las partes ¿por qué no lo hicieron? así dicen acá en México también porque tienen la cola pateada. ¿Sí? Ambos. Una cola larga que otra. ¿Sí? Pero por la calidad de los hechos. Entonces, por eso eh, por eso han respetado ese pacto debajo de bajo la mesa, el de la impunidad. ¿Qué ha hecho la derecha? La derecha, ¿verdad? Primero pidió desde el presidente de la república antes de la publicación del informe de la Comisión de la verdad que fue publicado el 15 de marzo de 1993 pidió que no se publicaran nombres de instituciones como no logró eso ¿verdad? pidió entonces que no se publicaran nombres de personas tampoco lo logró era obvio que lo pidieran el fundador del partido de gobierno entonces, él el fundador de los escuadrones de la muerte también, ¿verdad? de los escuadrones de la muerte, y aparecía en el informe de la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Sí? Entonces, no quería que apareciera. Eh, ¿Qué más hizo la derecha? Eh, eh, se, cuando se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, la, el presidente Cristian... Dijo que, cito textualmente, el 18 de marzo, tres días después de la, de la publicación del informe en Nueva York, que ese informe no respondía al anhelo de la mayoría de los salvadoreños, que es el perdón y el olvido de todo lo que fuese el pasado tan doloroso que tanto sufrimiento trajo a la familia salvadoreña. ¿Sí? Esa era la posición oficial. ¿Verdad? ¿Qué dijo la Fuerza Armada? En pleno, así toda la oficialidad. ¿Verdad? que ese informe era injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido. Ya se imaginarán qué más cosas dijeron. ¿verdad? Este, que querían describir a la Fuerza Armada? También la Comisión de la Verdad. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en Pleno? Que rechazaban enérgicamente las conclusiones y recomendaciones que contra la Administración de Justicia en El Salvador en general y contra la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la misma se habían hecho en el informe. O sea, eh la Comisión de la Verdad señaló a la corte Suprema, al, al órgano judicial salvadoreño como cómplice de las atrocidades cometidas y al presidente de la, de la, de la Corte Suprema de Justicia como obstructor de la justicia en el caso de la masacre más terrible que ha habido en, la, en América Latina en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XX, la masacre del Mozote, o sea, más de mil personas, casi 500 niñas y niños ¿sí? Esta, la más terrible del Creo yo, ahí me corregirán. Lo más terrible de la primera mitad del siglo eh, XX fue también en el Salvador. ¿verdad? En una semana asesinaron cerca de 30.000 mil eh, indígenas y campesinos. Entonces, no lo estoy diciendo con ningún asomo de, de orgullo, este, pero lo principal que hicieron fue aprobar la ley de amnistía. Se llamaba la amnistía para la amnistía general, ley de amnistía general para la consolidación de la paz. Terrible, de ¿verdad? Ofensivo eufemismo para nombrar el premio a los victimarios y el castigo a la víctima. Así se llamaba. Consolidación de la paz. Eh, se aliaron con los partidos de derecha. La izquierda ya era partido político, la ex guerrilla, pero no estaba en la asamblea legislativa. Entonces, la verdad de la izquierda es que ellos no votaron por esas leyes. Por eso no tienen nada que ver eran la otra parte de los acuerdos ¿verdad? la otra mitad de los acuerdos de la negociación de los acuerdos por tanto tenían más peso que si hubieran sido una fracción parlamentaria tenían como quejarse con Naciones Unidas y pedir que eso no se diera si ellos mismos habían acordado que esos casos iban a pasar y otros similares a los tribunales de justicia para que tuvieran el efecto ejemplarizante del que les hablaba este, ¿qué hizo la izquierda? bueno la izquierda, el 15 de abril de 1900, eh, perdón, del 2005, eh, en la Asamblea Legislativa, un diputado, que ahora es canciller de la República, dijo, les pedimos a los otros protagonistas del conflicto que tengan la valentía para que se sepa la verdad. El dirigente máximo del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, acusó a militares, diputados de otros partidos, de estar siendo protegidos por, por la amnistía que por eso la habían aprobado ¿verdad? y el Salvador Sánchez serén jefe de la bancada legislativa del, del partido de izquierda ya era partido político y está, ya estaba en la asamblea legislativa eh, dijo literalmente no, no es muy hábil eh, muy para, para expresarse por eso lo cito textualmente Mientras no se sea justicia, las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad van a seguir siendo impunes, ¿verdad? Entonces pidió que se estudiara la ley de amnistía. En 2014 fue vicepresidente electo con el primer presidente de izquierda, Mauricio Funes, que desde la campaña electoral dijo que la amnistía no se tocaba. ¿verdad? O sea, no iba a tocar el TLC con Estados Unidos, el con, con Norteamérica, o sea, ni siquiera revisarlo. No iba a tocar la dolarización, en El Salvador la moneda es el dólar, ¿verdad? Y no iba a tocar eh, la ley de amnistía. Esos tres asuntos son los que tienen hundida tienen a las mayorías populares en hambre, sangre e impunidad. ¿verdad? Entonces, el, el vicepresidente, Salvador Sánchez Serena, no dijo nada. Y el que calla, otorga, ¿verdad? Eh, más adelante, en el 2007, ah bueno, eh, eh, ah, el 14 de julio del 2016, Sánchez, ah perdón, la amnistía la probaron, eso no lo había dicho, el 20 de marzo de 1993, exactamente cinco días después de la eh, publicación del informe de la Comisión de la Verdad, en día sábado. Si los diputados en la Asamblea ni los, ni los días de semana trabajan, ¿verdad? Menos el día sábado. Y ahí la, ese día la aprobaron. Entonces, este, bueno, eh, pero ¿quién, aquí lo importante es que han hecho las víctimas. Ah, bueno, ahora es el presidente de la República, el que fue presidente anterior, ¿verdad? y dijo esto el 14 de julio del 2016. Como hemos señalado de manera reiterada ante otras resoluciones de la Sala, está hablando de la Sala de lo Constitucional, estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudizan. Las decisiones de la sala ignoran o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente. ¿Cuál era la decisión de la sala que había tomado un día más? La inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Eso se ha hecho con las víctimas eso logramos con las víctimas después de 23 años la demanda de inconstitucionalidad la presentamos 20 años después de la de la, de la, de la, de, del decreto de la amnistía el 20 de marzo del 2013 y fue aprobada la inconstitucionalidad el eh, 13 de julio del 2016 ¿sí? a partir de ahí volvieron a las frases triadas ¿verdad? cacería de brujas ¿verdad? otra guerra ¿verdad? Este, van a abrir heridas lo mismo decíamos hasta ahora no ha habido otra guerra entre, entre el FMLN y AREN y el gobierno de la derecha y, el, y la izquierda, hay tres guerras ¿sí? que ya las voy a mencionar pero entonces derrotamos la amnistía y ese es el mayor triunfo contra la impunidad que se ha logrado ¿verdad? después de la guerra eh, han habido algunos casos puntuales pero de hechos de la posguerra ¿verdad? de la guerra no se ha juzgado a nadie o no se había juzgado a nadie hasta que se declara inconstitucional la ley de amnistía, porque era el pretexto para no hacer nada. Eh, la primera demanda la presentamos el 11 de mayo de 1993, semanas después de aprobada la amnistía. En nueve días resolvió la sala de, la, de lo constitucional de entonces, que era la que, acusa, la, la que fue acusada por la Comisión de la Verdad. Dijo que era improcedente, lo que estábamos metiendo, que eran cuestiones políticas y que peligraba la paz social, ¿verdad? miren la paz social que tenemos ahora. ¿Mm? Eh, en el 2015, el INEGI, Acá de México, eh, reportó una tasa de 17 eh, asesinatos intencionales por cada 100.000 habitantes. En el 2015, la Policía Nacional Civil de El Salvador reportó una tasa de 108 por cada 100.000 habitantes. ¿sí? O sea, estamos hablando proporcionalmente. De, de, de, o sea, aquí hay. hay Hubo en ese, en ese año, en 2015, más de 20.000 mil este, asesinatos en México, 20.500 más o menos, en El Salvador 6.600, pero viendo la tasa nos damos cuenta del tamaño del problema. El Salvador, en el 2015 también, ¿verdad? Eh, en El Salvador se ocurrió, ocurrió el 35% de todos los asesinatos en siete países de Centroamérica. Esa es la paz social. Hay 15.000 soldados realizando tareas de seguridad pública de unas fuerzas armadas que tienen 19.500 integrantes, incluyendo los administrativos. O sea que más del 75% del ejército anda ahí en las calles y empezó a patrullar desde el 16 de julio de 1993. O sea que en la Constitución se dice que el ejército puede ser usado excepcionalmente para tareas de seguridad pública. Entonces, la situación de excepción viene desde el 16 de julio del 93 hasta la fecha, hace 25 años. ¿verdad? Solo que ha ido creciendo y el mayor número está ahora con los de, eh, con el segundo gobierno de izquierda. Eh, además de, la, de lograr derrotar la amnistía, hemos eh, trabajado en otras cosas, en un festival verdad, a mí ahí Pepe participó alguna vez en un evento de ese, en el 2003. ¿verdad? que eran cuestiones, que sea foros de discusión, derechos humanos, política, este, arte, cultura, de todo. ¿verdad? Era un evento único en Centroamérica. Eh, y también creamos un Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa con el apoyo incondicional de Pablo Abrao, cuando era presidente de la Comisión. ¿verdad? Lo tuvimos desde el, 2000, el, el festival, lo tuvimos desde 1998 hasta hace poco, ¿verdad? hasta hace un par de años y el tribunal desde el 2009 hasta la fecha. Le propusimos al primer gobierno de izquierda que ese tribunal se hiciera desde el Estado ¿verdad? y en todos los departamentos. Dijeron, el argumento que me dieron fue que eso podía confundir a las víctimas porque podían verse esos casos en otros foros como la Comisión Interamericana y la Corte y que mejor no el Estado no se metía. ¿Sí? Este, miren, y también estamos planteando casos. Se supone, Lucía, que la ponencia, que aquí he ido brincando, pero la ponencia va a, eh, va a ser publicada, van a ser publicadas. Entonces, hay unos anexos. Yo, rápidamente, uno de los anexos es el petitorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hizo el pasado 26 de febrero ¿verdad? en Bogotá, en una audiencia en que se examinaban los 25 años del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador. ¿verdad? Ahí estamos pidiendo que la Comisión esté vigilante para que no... Existe una regresión con la nueva sala de lo constitucional y, cambiando jurisprudencia, digan que la… o aprueben y, y permitan que se apruebe otra ley de amnistía similar a la anterior. Eso podría ser. Y hay otras cosas que pedimos, ahí lo podrán ver ustedes, apoyar al fiscal para que eh, eh, continúe, porque es el primer fiscal que ha investigado casos y crear un grupo especial de fiscales para investigar hechos del conflicto armado y de antes del conflicto armado. Eh, yo le decía, le decía Pepe que no me iba de aquí sin pedir algo. Sí, porque si no... Entonces, estas organizaciones se convocan, y que agradezco la convocatoria con eso termino, porque también un anexo es las lecciones que se desprenden de la experiencia salvadoreña sobre la verdad ante las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra. Rápidamente les digo, el que mata y que impune, vuelve a matar. ¿verdad? El crimen organizado, porque el crimen organizado tiene tres rostros. El crimen organizado es el Estado que viola derechos humanos, porque es aparato organizado del poder que comete crímenes, y si queda impune se mete la corrupción, o a la par de eso entra la corrupción, y si no hay problema, le entra el tráfico de algo, de personas, de droga, de lo que sea. ¿verdad? La impunidad permite todo eso. La centralidad de las víctimas y la otra... Lección, sin mitificarlas, porque tienen glorias y miserias también. ¿verdad? O sea, pero la centralidad de las víctimas es fundamental. Hay que combatir la impunidad. Tercera lección, considerando las víctimas y no los victimarios. Cuarta lección, amnistía para los valientes, no para los cobardes. Los valientes respetan las leyes de la guerra, los cobardes no. Matan mujeres, niños, ancianos, etc. Eh, impunidad es un asunto de poder. ¿Verdad? No se supera la impunidad desde arriba y desde afuera. Hay que construir poder abajo y adentro. ¿sí? El póker de haces en la partida contra la impunidad. Víctimas dispuestas a que no se viva de su derecho a la justicia. ¿verdad? Organizaciones que no suplanten a las víctimas, ni su protagonismo, pero que con su experticia, con sus capacidades, con su conocimiento, estén junto o atrás de estas apoyantes. Y funcionarios que funcionen. Y si no funcionan hay que denunciarlos. Para que los cambien y y esto, funcione, y para eso hay que ayudarnos, este Y medios, estrategia de medios, medios para co comunicar la buena noticia de los éxitos totales o parciales de las víctimas en su lucha contra la impunidad. Esos son los cuatro haces, pero como hay como digo, ahí están los sistemas de protección de derechos humanos mm. interamericano y universal. Eh, el séptimo, no permitir que la misión y la visión maten la pasión, la imaginación y la acción de la gente por favor, hay que formar, informar y transformar hábitos ¿verdad? Este, nuevos, diferentes, que se opongan a la violencia, a la impunidad, todos los males, verdad, este, desde la educación preescolar, en lo formal y también en la educación formal, informal y no formal, pero a partir de la coherencia del que quien trabaja en el tema de la educación lo haga con el ejemplo, con coherencia, si va a hablar de derechos humanos, que respete derechos humanos. Termino ya. ¿Carrera de 100 metros es esto? No, señores, señoras. No es carrera de 100 metros, es de, platón, de catrón, ¿verdad? De grandes sí. obstáculos y de necesarios relevos. Sí. Nuevas generaciones que se metan a eso. Décimo, buscar y mantener alianzas fuera, afuera. ¿verdad? La, solidaridad, la solidaridad internacional es buena cuando es afectiva, ¿verdad? pero solo viene a ayudarnos a entrar muertos o, no, que sea efectiva. Por eso yo les pido, que estén la petición, que apoyen el esfuerzo que estamos haciendo porque se abran los expedientes de los casos de la Comisión de la Verdad que están en Nueva York. Ahí están las investigaciones. El Estado salvadoreño de izquierda y derecha siempre se ha negado a ver los archivos. ¿verdad? Dicen que no tienen. Bueno, esos expedientes tienen toda la investigación de la Comisión de la Verdad. El, los expedientes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala están embargados hasta el 2050. Los del Salvador están embargados indefinidamente. Sí, gracias. Yo a través de las organizaciones voy a haber tendado a llegar de esta petición. Pues bueno, qué más claro que el, que el decálogo final que, que resume y que además eh, concreta de manera muy rica todo todas las necesidades, los desafíos que nos encontramos y nada más como algunos comentarios respecto a, a, a la participación de José, eh, justo retomando lo que se platicaba en algunas mesas ayer, la complejidad de eh, los conflictos que estamos viviendo, que ya no podemos hablar de, de dos bandos tremendamente identificados y claros, con, con límites muy eh, eh, claros, sino que eh, estamos hablando de esta macrocriminalidad que se retomaba ayer en donde pues es muchísimo más complejo el, el contexto ¿no? y la importancia de entender estos contextos para efectivamente llegar a esto que plantea, que es la verdad y la justicia, que van aparejadas y que yo le agregaría la memoria también. ¿no? Eh, impresionantes también las similitudes en cuanto a lo que sucede en los países, a cómo los informes se esconden a pesar de que se hacen, finalmente no se publican, tenemos la experiencia en México de, del informe de la FEMOS en cómo al haber eh, información desde lo nacional y lo internacional, eh, los comentarios de los perpetradores generalmente son que pues, estamos amenazando la paz, que estamos abriendo heridas y una serie de cosas y, y cuestionamientos a quienes hacen estos informes eh, que en el fondo tienen que ver con seguir escondiendo la verdad. ¿no? Entonces, eh, como nuestra América Latina eh, ha aprendido bien entre los perpetradores a cómo manejar no solo las violaciones, sino mantener la impunidad, ¿no? como se repite en nuestros diversos países. Así que bueno, lecciones aprendidas y por supuesto que, que retomamos el decálogo y la petición. Y bueno, pasamos con Rafael Herrarte Méndez, que viene de Guatemala, le damos también la bienvenida. Él es director del Centro de Análisis Forense y de Ciencias Aplicadas, fue miembro también de la instancia multiinstitucional que definió la política pública del programa de resarcimiento en Guatemala participó en las comisiones paritarias de reforma y participación producto de los acuerdos de paz que se dieron en, en esta nación y en la actualidad coordina proyectos de exhumaciones y por el acceso a derechos de las víctimas a la reparación, retomando justo esta importancia de eh, la centralidad en las necesidades de las víctimas así que sin más le damos la bienvenida a Rafael y a gracias por la presentación y por la invitación a participar en este evento eh, yo voy a ser el, la tercera persona voy a ser la tercera persona que va a hablar sobre Guatemala ayer John Marí y Edgar me la pusieron difícil porque muchos de los puntos tocados por ellos yo los tenía previstos pero bueno, eso me da chance a, a tener una ponencia complementaria a la que ellos expresaron el día de ayer yo quiero, tengo, tengo. Yo quiero primero plantearles a ustedes la situación de contexto que dio lugar al pico de la violencia que vivió Guatemala. Guatemala, previo al, a los años 80, principios de los 80, ha tenido tres ciclos de violencia anteriores. Creo que como ha sido el caso de El Salvador, eh, Guatemala los procesos de violencia, recomposición y nueva violencia se han repetido a lo largo de los últimos 100 años, pero un elemento determinante que ha creado una fractura social y política en el país lo representa la revolución de octubre de 1944. En Guatemala la revolución de octubre de 1944 la llamamos la primavera democrática porque el país pasó de ser un país atrasado conservador a sentar las bases de la modernización de una manera tardía en mi opinión, pero eso definió y creó un gran muro entre los intereses sociales y populares que punaban por los derechos de los trabajadores, por libertades democráticas, por el voto de la mujer, por tener un seguro social, por tener un código de trabajo, etcétera, etcétera, que fijó la revolución del 44 y 54, eh, hubo un elemento que definió y fracturó al país y fue la reforma agraria. La reforma agraria básicamente estaba planteando hacer uso de las tierras ociosas y entregárselas a los campesinos. Ese fue el punto, el crack y la ruptura y fundamentalmente tocó los intereses de los Estados Unidos y viene todo el proceso de intervención y la caída del gobierno revolucionario cayendo en el, el gobierno revolucionario se desata una ola de, re, de represión que en Guatemala no ha sido analizada, ni estudiada, ni escrita a profundidad. Pero lo que sí es cierto es que cualquier rasgo de organización, reivindicación, demanda, lucha por mejora de los intereses sociales populares y de los trabajadores fue virtualmente aplastada. O sea, el movimiento social y sindical se desarticuló, hay una ola de exilio... México, como lo hizo con los españoles de la guerra civil española, recibe a generaciones de luchadores sociales guatemaltecos, muchos de ellos también en Argentina, y digamos que esto representa el primer ciclo de la violencia. El segundo ciclo de la violencia se produce en la década de los 60. Eh, básicamente los partidos de izquierda, el Partido Comunista guatemalteco, estuvieron y actuaron en la clandestinidad durante toda esta época, y se da el levantamiento de un grupo de oficiales jóvenes, fundamentalmente, que se sentían su honor como soldados, eh, los educan en la defensa de la, de la soberanía, se vio mancillado porque el territorio de Guatemala estaba siendo utilizado por quienes posteriormente invadieron la bahía de Cochinos. Es importante tomar en cuenta que las tierras donde se estaban entrenando los mercenarios que invaden la la Bahía de Cochinos, que fue la intervención que eh, se propició en el año 1961, utilizaron las fincas de familias poderosas que hoy siguen teniendo incidencia en la política, la familia Lejos Arzú. Eh, se desarrolla una… estos oficiales jóvenes se vinculan con las expresiones de izquierda, digamos, de los partidos que estaban en la clandestinidad y constituyen las primeras FARC que fue un movimiento, el primer movimiento revolucionario en la década de los 60, sentado fundamentalmente en la región de Oriente, y la respuesta del régimen a, al apoyo social que empezaba a tener esta guerrilla fue igualmente como sucedió en el 54, de aplastar esos esa, esa focos de rebeldía. digamos. Ahí concluye el segundo ciclo, de la violencia en Guatemala de nueva cuenta una segunda generación de guatemaltecos tiene que abandonar el país otros otro nuevo y la tercer ciclo de violencia se empieza a articular en la década de los 70 eh, de nueva cuenta el movimiento revolucionario guatemalteco se inserta en las regiones indígenas del país, empiezan a hacer un largo trabajo de organización social y de creación de bases de apoyo y eso coincide en una dinámica eh, revolucionaria en la región centroamericana fundamentalmente movido por la ola que representó el triunfo de la revolución sandinista en 1979, la guerra del Salvador, en aquella época se decía cayó Nicaragua, caerá Salvador y luego viene Guatemala ¿eh? pero es muy importante tomarse en cuenta que Guatemala eh, el vínculo que tenía la sociedad guatemalteca con las áreas rurales que siempre fue de separación de, de apartamiento eh, las comunidades indígenas toda la vida estuvieron marginadas de la política del país empiezan a tener una relación de vinculación eh, entra al radio de las comunidades entran los proyectos de mejoramiento de los cultivos utilizando los fertilizantes etcétera etcétera todo eso da pauta que los indígenas empiecen a vincular a la realidad del país y esto coincide con el fermento que implicó la presencia del movimiento revolucionario en las áreas rurales y esto provoca dinámicas insurreccionales. Dinámicas insurreccionales eh, que se generalizaron en el país a finales del 79, principios de los 80. Eh, el movimiento revolucionario consideraba tener una base social y de apoyo que superaba las 250.000 mil personas. Los mismos dirigentes del movimiento revolucionario decían Guatemala ya cambió y ya ganamos, porque la única manera de revertir este proceso de organización social de los indígenas en Guatemala es que los maten a todos y eso no lo van a hacer, pues resulta que lo hicieron. Eh, la Comisión de Esclarecimiento Histórico da cuenta de la barbarie que en el país se cometió, es decir, ayer John Marie daba el dato de 200 mil personas asesinadas, 45 mil desaparecidos, una población que en el momento tenía 8 millones de habitantes, un millón, o sea el 10% de la población, tuvo que salir de sus lugares de origen. De nueva cuenta, la solidaridad y el apoyo de México recibe a 40 refugiados en la frontera con, con Guatemala. Fueron 45 mil personas que vieron salvadas sus vidas, es decir, porque en todas las partes eh, de las zonas fronterizas de Huehuetenango, Petén, eh, eh, Quiche incluso tuvieron que salir a México para salvar sus vidas, en zonas donde se produjeron enormes masacres. Es muy importante tomar en cuenta que ahora que lo vemos con mayor detenimiento y con la cabeza fría, eh, hacemos el ejercicio de mapear y ubicar las regiones donde la violencia fue más severa. Y ponemos el mapa, por ejemplo, donde la extrema pobreza se da, eh, dónde están las regiones indígenas y le ponemos un cuarto mapa, es decir, dónde están los intereses que eh, básicamente explotación de los recursos naturales y oh gran coincidencia, los cuatro mapas que les menciono coinciden. Es decir, en las regiones que experimentaron la violencia, son las regiones pobladas fundamentalmente por comunidades indígenas, son las regiones donde están eh, los grandes intereses de las industrias extractivistas en la actualidad. Eh, el, la comisión de esclarecimiento histórico da un gran aporte pero tiene un gran déficit como pasa en el caso de El Salvador eh, da una importante dimensión de la problemática reporta 52 mil nombres y apellidos de víctimas ejecutadas etcétera, etcétera da el porcentaje de la responsabilidad de estas eh, violaciones a los derechos humanos un 93% eh, por ciento fueron entidades estatales agentes estatales y un 3% fue responsabilidad de la guerrilla. Pero algo clave, digamos, para el tema de impunidad, eh, es que nunca dio los nombres de los perpetradores. En el acuerdo que constituye a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, de manera explícita se establece que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos no iban a ser mencionados. Eh, hay denuncias, exactamente lo que decía Benjamín, eh, de perpetradores, investigaciones eh, sobre casos de genocidio cometido contra pueblos, eh, comunidades indígenas que igualmente están en las bodegas de Naciones Unidas en Nueva York y que serán justificados. pues cuando nosotros ya tenemos bastante tiempo de estar bajo tierra. Eh, se me olvidaba mencionar algo que el REN, el, el proyecto de la Iglesia Católica, le, puso, le intentó poner un estándar a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es decir, la primera Comisión de la Verdad fue una comisión organizada por la Iglesia Católica, fundamentalmente impulsada por el Obispo, por el obispo Gerardi. Fue clave y determinante el papel de los animadores del Real y sin ellos ese esfuerzo no hubiera sido posible que fueron curas, monjas, eh, religiosos, catequistas que sobrevivieron a la violencia quienes se encargaron de recoger testimonios, en general recogieron 5.000 testimonios, testimonios que ya están digitalizados y subidos a la página web de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Y cuando Gerardi entrega el informe, digamos entrega el informe un día y dos días después, Gerardi es asesinado, como decía Jean-Marie, pero no es asesinado de cualquier manera, es asesinado de manera brutal golpeado con piedras, eh, las perpetradores y los responsables lo hicieron con sus propias manos y las investigaciones posteriores de la, del asesinato de Gerardi dan cuenta que eh, miembros del Estado Mayor del Ejército, el, el capitán Byron Lima, fue uno de los responsables o por lo menos se logró determinar que él limpió la escena del crimen para que eso no se lograra dar eh, eh, con la, la autoría material o intelectual de, de estos responsables voy a hacer una relación con ese pasado, con este presente Byron Lima estando preso por el asesinato de Gerardi se convirtió en el capo de las cárceles es decir, literalmente los traslados de una cárcel a otra eh, cobraba 10, 15 mil dólares por hacerlo y el tipo estando preso se volvió un millonario con carros de lujo, propiedades en las playas etcétera, etcétera, y obviamente por la disputa del control de las cárceles él es asesinado, su conviviente luego es eh, eh, es custodiada básicamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad y ella declara que Byron Lima, que así se llamaba este capitán del Estado Mayor le había dicho que estaba cansado de mantener el silencio y estaba cansado de la protección que le daba al presidente Arzújo que era el presidente de la época, por, por, eh, que estaba recibiendo un mal pago a la fidelidad que él había tenido por haber mantenido silencio. Entonces nos damos cuenta que Arzú, que era el presidente que le tocaba recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico el 25 de febrero de 99, o sea, estamos a un, a un a poco tiempo de cumplirse, 20 años, se negó a recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estando presente en el acto y mandó a su secretaria de La Paz a que fuera a recibir el informe. Y como lo hizo y lo describe perfectamente Benjamín, ha tenido un proceso de descalificación a los resultados del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Entonces, vemos y comprobamos cómo el pasado tiene relación con el presente. Otro elemento importante que en Guatemala ha sido clave para la difusión y el conocimiento de la verdad fue el descubrimiento de los archivos de la Policía Nacional. Fue un hecho fortuito que sucedió en el año 2005. En Guatemala se produjo un, en los lugares donde concentran y almacenan explosivos y armamentos, hubo una explosión. Y la comunidad de la Zona 6 estaba muy... Es, la Zona 6 es un... La ciudad capital está dividida en, zo en zonas, digamos, hay 21, 25 zonas en la capital de Guatemala. La zona 6 está ubicada al norte de la ciudad y en la zona 6 están instalaciones policiales. Esta comunidad de la zona 6 pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos que fuera a inspeccionar estas instalaciones policiales porque ahí se sabía que había un almacén de la policía donde tenían explosivos. Entonces va una delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la casualidad, lo fortuito, lo, lo, cuando las cosas convienen, eh, se dan. Uno de los investigadores de la TDH era historiador y a través de una ventana polvorienta y sucia mira papeles apilados. Entonces se acerca y le pregunta a una de las eh, mujeres policías que estaban ahí, entre comillas, a las mujeres que se negaban a... A abusos sexuales de parte de sus jefes las mandaban castigadas a que cuidaran el archivo eso lo revelan ellas después, era un comentario al margen entonces este, este historiador de la Procuraduría de los Derechos Humanos le pregunta mire, ¿qué son esos papeles que están ahí? los archivos de la policía se preguntan, bueno, ¿y cómo hay archivos de la policía? todo el mundo sabíamos con la Comisión de Esclarecimiento Histórico cuando la, eh, representantes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico inquirieron por los archivos tanto el Ejército y la Policía, fueron negados bajo el argumento no hay archivos y eso está por escrito en los tomos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico las notas de respuesta de, negando la existencia de los archivos y entonces viene este investigador de la PDH y me permite pasar a ver el archivo de la Policía si sí, pase adelante va y se da cuenta que son miles y miles y miles de documentos policiales. Son documentos policiales que datan desde 1890 hasta 1997. Si llegáramos a apilar estos documentos, son casi 8 kilómetros lineales de documentación, son 60 millones de folios. Eh, hay información valiosísima de la actuación de la policía. Eh, Hoy por hoy se ha podido constatar que todos estos documentos policiales, eh, prácticamente bajo la perspectiva y la visión y el conocimiento que la policía tenía, lo han descrito todo, es decir, y esta es una lección que les dejamos, la policía registra, escribe, pone partes, lo de, todo lo deja planteado en blanco. Eh, hoy por hoy el equipo de la... Ah, bueno, es algo muy importante la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió la custodia de este archivo policial, un archivo policial que por cierto estaba apilado no tenía ningún criterio técnico de resguardo de clasificación de esa información se busca el apoyo de expertos se eh, eh, consigue en fondos de la cooperación internacional y finalmente se hace todo un proceso de recuperación en primer, eh, primer paso que se dio de estos archivos policiales bueno bueno eh, pero el, el segundo paso fue empezar a digitalizar la información que hay entre 1975 y 1985, que es la información de los picos de la violencia. Hasta el momento se han digitalizado y se han recuperado 19 millones de, de expedientes y algo muy importante hoy por hoy, eh, se lograron localizar las, eh, los libros de los fichados. Los libros de los fichados son personas que la policía capturaba, le tomaba fotos y ponía una breve descripción de los motivos de la captura. Se han encontrado, se calcula que un 6-7% de los fichados son fichados por razones políticas. Entonces, esa es un, una investigación que está en curso que es muy importante. Y otro elemento clave para el conocimiento de la verdad ha sido el proceso de investigaciones forenses, esa es la actividad a la que yo me dedico. Eh, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, histórico definió e identificó 669 masacres en Guatemala de más de 5 personas hoy por hoy hay 1.500 investigaciones forenses de más de 5 personas eso quiere decir que la Comisión de Esclarecimiento Histórico tiene su registro enorme de información se han recuperado los restos de 7.000 personas cuerpos humanos muchas de ellas identificadas el día de ayer se mencionaba el caso de Creón Paz. Es importante ver que en el caso de Creón Paz ya se han empezado a hacer los análisis de ADN para de, determinar la identidad de las personas y varias de ellas son eh, personas que fueron secuestradas en Río Negro. Ayer Edgar mencionaba lo del tema de Río Negro, pero yo quiero decir algo, o sea, Río Negro eh, es la zona que iba a ocupar el embalse de la construcción de una macro eh, hidroeléctrica como la de Chicoasén, Imagínense ustedes que eh, es un, algo parecido a la que se hizo ahí en Guatemala, se llama la hidroeléctrica de Chipsoy, y 33 comunidades fueron afectadas y una de ellas era la de Río Negro, que ocupaban toda la zona del embalse. Cuando el INDE, que es el Instituto Nacional de Electrificación, pidió que estas personas desalojaran el lugar, se negaron y la manera de desalojarlos fue a través de las masacres Río Negro recibió fue víctima de tres masacres donde murieron más de 300 personas y hoy por hoy pues los casos están siendo esclarecidos a través de los temas relacionados con las investigaciones forenses para terminar les quiero decir que Guatemala el, la, el efecto provocado por la violencia fue tan grande que este criterio que la que los cientistas sociales llaman la impotencia aprendida, es decir, es el efecto y la secuela que provoca en una sociedad después de una gran violencia, la gente por temor, por miedo y por mecanismo de, auto de autoprotección decide estar callada, decide no denunciar, decide mantener silencio, eh, hace un esfuerzo por el olvido como mecanismo de autodefensa, pero esta ahí que eh, eh, impotencia aprendida ha ido disminuyendo en la medida que la impunidad ha ido cayendo en Guatemala. Hoy por hoy los perpetradores y los responsables de violaciones a los derechos humanos están contra la pared. Hay muchas iniciativas por declarar un tema de amnistía general, lo cual implicaría que los responsables de violaciones a los derechos humanos que han sido juzgados y sentenciados queden en libertad, pero sobre todo detendría las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que actualmente se realizan y la batalla que hoy por hoy libramos es a detener esta amnistía que de nueva cuenta los perpetradores con miedo, acobardados, eh, están teniendo el día de hoy. Pues ahí la dejo de será poco tiempo para contarles todo, Y bueno, en lo que llegan las preguntas, no sé si surgieron preguntas para nuestros ponentes, eh, retomar también lecciones aprendidas de, de lo que nos comparte Rafael, de, de cómo es importante incluso dentro de esta verdad que buscamos entender las distintas relaciones, pero sobre todo los distintos intereses que están en juego y que eso también es común en nuestra América Latina. ¿no? En los lugares en donde se viven las violencias y violaciones a derechos humanos, con los lugares donde hay recursos naturales importantes, con los lugares en donde hay un interés eh, eh, también por grupos de poder, por acceder a esos recursos, tienden a, a coincidir. Eso lo hemos visto también en México y en muchos otros países. Eh, como eh, dentro del tema de la verdad, no solamente es importante contar con la información, con el contenido histórico, sino también en esta labor importantísima que, que realiza Rafael, que es recuperar los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿no? Dentro del derecho a la verdad también es importante la recuperación de las personas que han sido desaparecidas eh, y eso es algo que también a veces en, en solo la información o los informes de la verdad o las comisiones eh, pues se nos, se nos pasa. Y como la verdad ahí está, ¿no? eh, a veces de casualidad en un lugar perdido aparecen los archivos, en otros países se han dado otras situaciones, pero la verdad ahí está ahí, frente a estos impactos que se reconocen y que es importante visibilizarlos, como la, la desesperanza o la impotencia aprendida. también existe la posibilidad de romper este cerco y poder ir accediendo a, a la verdad de los distintos violaciones que hemos vivido. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres.